Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy les voy a explicar cómo descargar los comprobantes electrónicos desde NEOX. En el menú principal de NEOX, hacemos clic en el botón Cuenta Corriente. Tildamos la opción Descargar Comprobante. Si conocemos los datos del comprobante, podemos ingresarlos directamente, completando el tipo la letra, el número de cliente, completando con ceros a la izquierda hasta cubrir 6 dígitos, la sucursal y el número. Luego pulsamos en el botón descargar, que tiene la flecha hacia abajo para descargarlo. En el caso de que los datos sean correctos, se nos abrirá un archivo PDF con nuestro comprobante, el cual podremos guardar en nuestra PC o imprimirlo, caso contrario nos mostrará un error. Si no se conoce el número de comprobante, podrán buscarlo ingresando el cliente y si se quiere buscar en el último mes o los últimos tres meses. Hacemos clic en el botón con la lupa. Nos aparecerán los comprobantes del cliente y del periodo seleccionado. Si seleccionamos un comprobante se completarán los datos y podremos hacer clic en el botón Descargar que tiene la flecha hacia abajo y nos descargará el comprobante en PDF. Gracias. Esto fue todo. Cualquier inconveniente no dude en comunicarse con nosotros.